¡Qué minutos está en un ¡Yo Soy Minecraft y ha estado de vuelta My en God. Minecraft en un mundo que nos hemos currado nosotros con el sudor de nuestra frente. y... ¡Sí, sí, sí. inútil, que me, que no me dejas yo, que no me dejas ver nada. Joder, que, que no que puedo, que, que el marta me está empujando. Que... empujando. ¡Sparta! No, no. Oye, que, a mí no me he estás Que no eh. cabemos! que estás en medio. Esparta. a ver, Esparta, que no se ve nada. O sea, Esparta, sea, Esparta, que, me Sparta, que no se ve, que no se ve nada, tío. O sea, a mí que me capes a ver más grande del mundo. ¿Cómo sea, que más grande? A ver, a ver, ¿tú sabes lo que me ha costado hacerlo? Poner un bloque, yo también lo puedo hacer Ah, pues si es tan fácil, ponlo tú Y si no, te echas para atrás y repartimos el mundo a partes iguales De aquí para acá es mi mundo, ¿vale? No, ni partes iguales, ni partes iguales no? A ver, mucho más grande que, que no, A ver, que, es que el, el problema no es cuatro, de tamaño, es. es de reparto A, a mí aquí... ni siquiera me dieron pixel, chicos Dale <risa> un pixel, al menos al Raptor, que está volando que no voy a hacer hueco, pues a ver, a a la pista, esto es realmente esto, que no cabe ni Cristo Que, que, que si, sí, que, que no cabe Cristo, si quiero meto aquí a 100 suscriptores, espalda. te lo digo así y a Cristo, Cristo aquí, a 100, y a Cristo también lo meto, a todos Pero cómo vas a meter a 100 personas y a Cristo, no hay huevos a meter no hay a hay huevos No porque los tiene Raptor, Raptor, Raptor huevos? No, Yo tengo los huevos de mine, yo tengo los huevos de mine no, no, esos bye, son los tuyos, bye. son de dragón Mujerca, ah, Vale, me a míos ¿No tienes mis huevos? ¿Y mis huevos? Bueno, igualmente lo voy a hacer Que me retas, me retas, que voy para mi disco y los traigo a todos eh Vale, venga, venga. luego no digas que no había espacio, eh. Por cierto, todo se ha dicho. Si queréis uniros a mi Discord para participar en futuros eventos y callarle la boca al gordito de Esparta, tenéis un link Me en la tira. descripción, chicos. Vamos para el Discord. Si tienes huevos, link en la descripción. ¿Estás listo para esta gran humillación? Voy a convocar Mentira. a mis 100.000 Porque encima estamos celebrando el especial 100.000 Mikeys en ¡Woo! el servidor de Discord A mis 100.000 Mikeys sí, sí, Venga, mete, mete las Enviar venga. a todos a... ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Oh! ¡Me cago en todo! ¿Qué pasa aquí? Bueno, a ver <risa> Vale, eh hey. eh Digo yo que algún día la gente se dejará de unir ¿Cuánta gente hay aquí? Vale, ¿qué hay gente? Ah, un momento, voy a activar el modo streamer y así no oigo los tutum Porque me cago en todo eh, Ah, sí, uf, mucho mejor Vale, chicos, chicos, chicos, chicos Necesito que entréis al servidor Y no necesito que seáis pacientes porque vas a estar mientras tanto construyendo un super eh, circuito tipo wipeout, vale? Para haceros un concurso Al final del circuito habrá un diamantito y el que lo consiga primero se va a llevar 100$ Aparte pues eso, de un saludito y va a salir el vídeo y todo eso, vale chicos? Prepárate esparta porque está a punto de llegar a este. De... Ah. ¿Qué, ¿Qué haces, idiota? <risa> ah, corre! ¡Ahora aprovecha! Ahora. ¡Aprovecha el momento! ¡Aprovecha el momento! ¡Ahora ahí aparecen! Ahora que no está Esparta, mira, mira cómo mira, mira cómo van entrando. ¡Todos caben! ¡Todos caben! ¡Todos caben! Todos caben. No, no se ha caído uno Esparta, esparta, esparta Esparta, aléjate, que se caen, que se caen Aléjate, creo que este mundo va a ser Más adecuado para mis maikis, ¿no? ¿Qué, qué, Una pregunta, caben 100 personas y un bloque de dentro ¡No! Sí, todo cabe ¡No! ¡No! <risa> chaval. ¿Qué peda Raptor, no seas malo. A ver, les voy, voy a hacer aquí. Me has visto, visto cómo no caben, ¿no? Claro que caben. Lo que pasa es que necesitan un poquito más de espacio para estar cómodos. ¡Adiós! ¡Adiós! <risa> Tenemos que hacer un circuito porque, claro, no se trata de demostrarles que pueden entrar todos, Sparta. Que no lo han entran, no han sí. tenido que hacer. Sí, que sino que no pueden estar tan fácil que pueden hacer desafíos de parkour y todo sin caerse. Vamos a hacer por aquí en plan un caminito. <risa> Espera, no, esto es muy complicado. Esto es muy complicado. Bueno, no, no. Bueno, una es. Este. Recto, recto, sí. recto. No, no, oye, así? pero un, un hueco, así, un salto, un salto, No, un salto. no, un, pa, un par de saltos, un par de saltos así y así. No, no, un no, a ver, saltos, al principio un sí. sencillo, un saltito. Pero que no otro nos hagas que no, que no. A ver, es una maratón, esto es de ver <risa> quién no aguanta más. Una, mira, un saltito doble mira, mira, mira así. ¿Cómo quiere, quiere ganar? Que es muy difícil, es muy difícil Mira, esparta. Uy, y si si. Ay, ay, ay. te es un Bueno, vale, vale. Saltos, saltos, saltos así. No, bloque, no, es demasiado, es demasiado pronto para ponerles uno para arriba Es demasiado pronto <risa> Primera serie. ¿vale? Ahora, ahora. sí, ahora sí quieres y le pones uno para arriba, ¿vale? Hagamos uno diagonal, una forma diagonal, no, no, uno no, no, uno no. diagonal. Es demasiado pronto, es demasiado pronto <risa> para aprender <risa> a girar <risa> en <risa> Minecraft. demasiado pronto. Voy a hacer la típica pared de wipeout que tiene puños, que te disparan pero, en ah, la, claro, la que, más que más te más empuja claro. y, te pega, y te pega en la espalda, así en la costilla. ¡Baaaaaaaaaaaaaa! Y te botas así. la Es imposible, ¿eh? Sí, Ostras, chaval, pero ¿y esta secuencia aquí que están todos seguidos? ¿Cómo te haces esto? Eh, eh, pues porque van a ir. Eh, o sea, si es rápido no te alcanzan, si no, sí. Ah, es, es como tú con la inteligencia, Mike. Sí. ¿Qué? ¡Oye! ¡Cómo has ¡Qué ha pasado! ¡Qué ha pasado! ¡Se te han escapado! ¡Se te han escapado! ¡Raptor, me cago en qué haces, Raptor! ¡Raptor! ¡Raptor! ¡Qué, haces, ¿Qué rato? Rato, rato, rato! que se SPOILEAN ¡Rato MIRA se no, ¡Rato, me... rato me... Okay, se sabe en el principio! Ver, ver, no se vamos, vale! Los voy a castigar a todos a estar en este bloque, ¿eh? Otra vez. Me cago en ti, RAPTOR Aquí, castigados a estar aquí. De repente oigo a RAPTOR gritando ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! Y uno hacia atrás y se está escapando a todos. <risa> es, imagina también, de repente veo uno aquí y digo, y este de es dónde salió y cuando veo 50 detrás, y digo, ¡Ah, es que has explotado! Mike, ¿no? Oye, que hay algunos que se han escapado y no han vuelto <risa> ¿Y esos? <risa> ¡Mira, mira! Que, <risa> ¡Está aquí el John! ¡Oye! ¡Que es el John chichón! ¡John, bro! ¡Y esto! ¡Qué, qué peor! Ay, ¡A ver! Ay, ¡A ver! Dios. ¡A ver! ¡Que vuelvan! ¡Que vuelvan! ¡Vuelvan todos a <risa> volver! ¡Pues bien, chicos! ¡Os resumo! ¡Hemos estado haciendo varias pruebas! Y ya estamos con la última, que es este laberinto invisible Que hay que hacerlo igual que el patrón que tenemos bueno, arriba ¿Y ahora ya está el final? ¿O hacemos una cosa antes del final? Eh... ¡Ay! ¡Mira, mira! Ay, ¡Se me ha ocurrido, Esparta! ¿Eh? ¿Qué te parece si ponemos aquí? Eh, la meta con el diamantito que tienen que recoger para ganar, Vale pero lo hacemos troll. Ahora, ahora sí quieres troll. Sí, sí sí, no, sí, sí. Pero ahora sí, ¿eh? Sí, vamos a hacer que el que venga del parkour invisible por primera vez eh, y vea la meta se crea que va a ganar ya y que salte y que se caiga al vacío. Y le ponemos blocks, ¿no? Invisibles ¡Obvio, obvio! ¡Claro que sí, Esparta! Y el camino correcto podría ser un laberinto invisible que hagamos desde aquí, ¿vale? Para los más atentos porque se fijen vale, ¿no? vale, en vale, invisible. vale, vale. invisible vale, Por ejemplo, vale. tú lo haces por aquí, que por aquí está bien uh -huh. Y una ramificación a la derecha que no lleve nada Sí, sí, sí, tú, tú haz caminos falsos, ¿vale? Y ah, yo así. hago el de verdad ¡Oh! ¡Espera! ¿y si, ¿Y si el mío tampoco conduce a nada y eh, todo el laberinto eh, es ¿Y Igual te estás viniendo arriba <risas> No, no, yo nunca me vengo arriba Mira, mira, Esparta ¿El qué? ¿El qué? Para ganar de verdad lo que van a tener que hacer la gente es dar un salto de y saltar sobre un ah, bloque amigo. que va a estar aquí en medio sabes y para que sepan que está ahí, tienen que estar muy atentos porque va a haber encima un bloque de diamantes ¿sabes? como cuando veníamos del laberinto invisible exactamente igual Uy, espera. claro, claro, vale, vale. Y, Entonces, y ellos no van, van a saber, como está aquí suelto, se van a creer que es un un poco más adelante, más adelante, más adelante ah, vale, ¿aquí? no, no, no bueno, ponlo tú, no mira, yo creo que está, espera no mira, esparta, es que no, mejor incluso lo vas a poner de cuatro pues yo creo que va a ser ahí, muy ahí. difícil que la gente lo vea y, y si encima salta y no cae <ríe> dentro es una perrada porque la gente va a venir de aquí del palco invisible y va a ir hacia adelante y va a caer en la troleada o sea no no a fijar que aquí hay bloques invisibles. Me parece bien? Vale pues ahora solo hay que hacer eh, la ruta que les va a llevar a la victoria verdadera. Pues bien va vamos con el mega resumen de cómo va todo esto. En primer lugar ¿Queréis dejar de explotar a mis, a mis, a mis suscriptores, Vato? No, ¡Por palomita. favor! Pero, en primer lugar, tienen que superar este pequeño salto, que yo creo que va a ser Oye, lo, lo que más los mate. La mitad se van a morir es, en este. Es el peor salto de todos, eh, porque tiene techo. O sea, lo que pasa no, es que. Después de aquí van a tener que pasar estos saltitos, son muy sencillos, pero bueno, como hay mucha gente, pues se tapa la visión. Aquí hay un salto troll, que si no se dan cuenta, pues se pueden quedar ahí. Sí, por mira, aquí, mira. pues bueno, este real es fácil. O sea, todo sí, esto hombre, es, fácil. A ver, es bastante. Es complicado sí. si tienes gente encima tuyo. Sí. Claro, si está, está todo el mundo acertado. que no deja ver como contigo, que es un gordo. Ey, oye, oye, oye. Por aquí tendríamos que ir por ¡Adiós! paciencia. Es fácil, esto ¡Adiós! es fácil. Esto sí es, ver, es... No a ver, con cuidado, a ver, ¿qué tan con fácil cuidado es? ¡Ay, con cuidado! ¡Ay! Y aquí es la carrerita, la carrerita de la muerte Ay, corre, a ver, corre, a corre, ver. ¡Corre, corre, corre, corre! corre ¡Ah! <risa> corre. ¡No me has, me lo has cerrado! No vale cerrar Entonces tendríamos que pasar por aquí Después tienen que superar esta piscina de creepers Muy rápido Tienen que elegir... ¿Oro o diamante? Y la respuesta correcta es el diamante Me parece indignante que el diamante sea el correcto, ¿eh? ¿cuál va a Y luego, bueno, viene lo más difícil de todo Es un parkour invisible Que tienes que hacerlo mirando hacia arriba Vale, ya me he caído Y ya, para terminar, tenemos el último salto troll Y el laberinto invisible que no conduce a ningún lado Pues venga, va, ¿estáis listos para que comience esta gran aventura, chicos? ¡Preparadísimo! ¡Vamos, bueno, pues que comience no, no, la no, no, no, carrera. No, no, no, no, chan chan chan El primero es Por el chao. ¡Chao, <risa> ¡Están cayendo encanta! el resalto, pobres! <risa> Aquí tenemos, oye, ¿Se el encanta! ¡Me encanta! ¡Me Por ¡Me Ah, te va a poner. <risa> Por adelantado. Eso no estaba previsto. Oye, no, mira, el primero. Por aquí el primero, el sespen, primero porque yo no estaba primero, El primero, es va <risa> a El primero, dicho. No <risa> ¿Qué? Lo está haciendo lo Yo está digo haciendo que se tumitos. va a caer por... Yo creo que se va en este. Yo digo que se cae en este. Uy. Adiós. Adiós, adiós a Carletes. Adiós, Carletes. Adiós, Carletes. Adiós. <risa> Pues por aquí no está pasando nadie, eh. Se caen todos. Creo que voy a quitar algún dispenser. Quitar alguno, quitar alguno. Mira, esta sí, sí, zona aquí es complicada, esta, De hecho, voy a quitar solo el dispenser y voy a dejar la lana roja al otro lado para que nos asusten. Vale, vale, yo quitaría uno de aquí, eh. Vale, vale, pues este, este también lo quitamos. Ahí está, ahí está. Mira, mira cómo se quedan esperando aquí, a ver si se, se mueven. Se <risa> queda esperando como ¿qué pasa? <risa> ¿Qué pasa? <risa> mira aquí otro. <risa> Carlos, <risa> <salió esperando>. Adiós. <risa> Adiós, Carlito! Chao, <risa> chao. Mira, mira. Una, una elección, eh, eh, Alex, una Alex, una Alex, una Alex, una Alex. Alex, Ángel, Ángelazo Ángel Ya Uy, está eh, John aquí, no. qué pasa John, chaval. ¡Oh, no! ¡Uf uh, no Vale, ahora sí que se está acumulando gente por aquí, ¿eh? ¡Que se lo pasa al Carlos! ¡Que se lo pasa al Carlos! ¿A, a tomar por saco al Carlos Por listo, Carlos ¡Eh! ¿Se la pasa a ¡Un Mikey se lo ha pasado! ¡Un Mikey! ¿Tú crees que, tú crees que se le hace esto o no? No sé, pero como no se le hace... ¡El John! ¡El John! ¡El listo! ¡El John! ¡No! ¡Se trae el Mikey! ¿Y el John qué hace? ¡Elige el agua el John! Oh, Por listo, Pobre, pero el John ya se lo sabe, para la siguiente que venga se lo sí, va a pasar, sí, sí. eh Venga, Gabinete Gabinete, gabinete confiamos en, en ti, confiamos en ti Yo creo que no se va a a adelantar gabinete. el John, le va a adelantar el John A, a tomar tu saco en el crack. Adiós, John. Pero, no, Gabinete, John. ¿Qué con eh, John? Que el John ya se lo sabe, ya se lo sabe se no se... Tenía que ser entrar. troll también, tenía que ser troll también ese, el del agua Molaría No vale, Oye, que no vale. John le, Que ya no llega al siguiente punto, eh A ver, John ahora voy a poner esto para poder ver nosotros el parkour Chan, chan, chan, chan, chan No se fía, ya se ha dado cuenta, ya se ha dado cuenta. No cuenta Ya se ha dado cuenta, ya muy listo! Ya se ¡El John es muy listo! Espera, espera, espera ese cara, ¿Qué? No, no, no, no ¿Qué trompo eso, no sea sé, ropa, vuelve a ponerlo Pero Que, bien, que, lo que se lo ha hecho igualmente, el desgraciado <risa> Bueno, pues más razón para no romperlo A ver, esta es la parte que le vais despistar, esta es la parte que le vais despistar A ver... ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¡Se ha saltado medio parkour! ¿Qué ¿Qué ¡Se ha saltado medio parkour! ¡Que ya lo tiene! No, no, ¡Que ya ver, lo tiene! En el, final, en el final no se lo puede hacer <ríe> ¡Si, sí, sí, mira la troleada! ¡Ja, <ríe> se la comió! Otro, ¡Enterita! ¡Pobre! Bueno, que decía que Baisarax se está llegando lejos desde el principio, eh Podría sí, ser sí, una de, sí. se de se las la tiene, Se la ve con ganas Su pijama de pollos, ovejas o yo que sé qué. es Ya, ya prácticamente se lo ha hecho ¿Se lo pasa? ¿Se lo pasa? ¡Se lo pasa! ¡Se lo pasa! ¡Se lo pasa! ¡Se lo pasa! ¡No! No. Ah, bueno, la próxima vez que venga ya sabe que eso es troll. Mira, mira, mira, mira, cada vez se acumula más gente aquí en Parque Invisible. Mira, y, mira, mira. ¿eh? Vais a Dax otra vez. ¡Adiós! Esta vez, esta vez no va a ser troleada. Se, se ¡Sí, yo. mira, mira, mira! ¡Prueba camino nuevo! Venga, ahí vamos, venga. Pero, pero no, vamos. no, pero nuevo. no saltes, no mira. saltes. No! ¡Siftea! No hace falta saltar, pero ¿por qué se juegan tanto ahí saltando? Yo que sé. No hace falta saltar les gusta, solo. Les gusta oh, la vida hardcore. No ¿Por ¿Sí? ¿Qué, ¿qué haces? no, Están entendiendo lo mal. Creen que sí, no es la única de que hay, eh. A ver, Jayce, Jayce, Jayce, la primera vez que llega aquí. La primera es lista. No, ya sí. Ya sí, cuidado. Ya sí, cuidado. No, no, no, no, no. No lo hagas, WhatsApp. No lo hagas, No lo hagas, no lo hagas. Vale, le va a salvar John, le va a salvar John. No, yo no quiere salvarla John no, no quiere, quiere, que, John quiere se que se tire John quiere que Exacto. se tire Exacto A John, John vamos a decirle por aquí, John, John, aquí Vamos que habéis ganado Vale, <risa> <risa> <risa> pues ya sí, queda automáticamente salvada Venga, pero ¿por qué les cuesta tanto? Vente porque por aquí. Le, les raya el tema de la resta. Yo quitaría la resta. No, pero resta. mira, mira, mira, mira. Por fin, tenemos la primera exploradora de los laberintos invisibles. Quiero ver cómo va el tema de los creepers, porque está tratando mucho creeper por ahí. Vale, por aquí están generando. Uh -huh. Vas a correr, y se atascó petando. y si se atasca han muerto, ¿no? <risa> ¿Qué? ¿Qué, es sí, que aguanta, Sonic, que aguanta, ¿Qué es inmortal? ¿Qué, que ¿qué aguanta? pedo con Sonic? ¿Qué? Va, ¿Qué? ¿Qué ha hecho? ¿Qué pedo? ¿Lo que ha hecho? ¿Cómo lo ha hecho? ¿Qué pedo con Sonic? Con... <risa> sí, es súper poderoso. ¿No has visto que...? Sí, sí, Has plantado sí. todas <risa> las explosiones. <risa> ¿Qué pedo? Que no sí, había, ¿Qué no había creeper que pudiese... Gumble. Es, con... <risa> es el, el asombroso Gumball chaval. ¡Ey! ¡Ey! Eh, eh, por aquí el Mikey, el Mikey... El Mikey no se ha da dado cuenta de que el poder no. tenía que venir. ¿Pero por qué se va mal? Que no es por ahí. ¿Qué atentos al Jesse porque creo que lo ha visto, ¿eh? ¿Qué ha visto ya ah, Lo el, el, el diamante, el diamante. Ha debido explorar ya el, el laberinto entero y está buscando la nueva ruta. Lo, lo tiene, ya Ya, Ya, sí. sí. No, no se atreven, no se atreven. Ay, hay gente que sigue llegando aquí por primera vez. Y por aquí están todos como al final. ¿Qué les pasa? Que no se puede por aquí, que por aquí no es. No es con la cabeza, no es con la cabeza. Aquí, no. no. Por aquí no, por aquí no es, chicos. Mira, ya se va a echar la vuelta. Es como... Parece como, oh. Oh, oh. Vale, que están tristes. Dos, porque podemos tener ganador pasa. Podemos tener ganador Jason <risa> sí, sí, <sí>, sal, sal, sí, Salta Birdies. Salta al le Sonic jugar. Que le adelanta Sonic la adelanta Sonic Un último salto Un último salto Sonic no, radiado. Sonic Se va con <risa> <Sonic. risa> el tonto Sonic es tonto. ¡Eh, no! ahí vuelve! Sonic, por Dios Se prepara ahí Sonic no Y ahora Ahora ahora sí que tiene que hacer un salto No JC no intentes saltar directamente desde de diamante Ahora sí, lo hace lo hace Ah, no, va a saltar. Va a intentar seguir el laberinto porque hasta ahora le ha servido. Solo tienes que hacer un saltito y así está. Un saltito de la victoria. ¡A ¡Oh, un saltito de la victoria! ¡San, san, san! Schan, puede conseguirlo, puede conseguirlo. A que se adelanta uno de estos por lenta. ¡Uy, no se cayó! No me y me ya lo, lo ha visto Sena. Yo sí, confío si en no Sena. Me, con me voy a Senna! ¡No, Sena, a le ha lo mismo. ¿No lo consiguen, eh? Que Son tontos. ¡Un yerdo, es ¡Míralo! No, tontos no son, son torpes, no sé ¿Es verdad, que es que está mal. Ya está. Uy, lo tiene. No, lo tiene. Cena, cena se lo, lo tiene, lleva, lo tiene, cena se lo lleva. Lo tiene, lo tiene. Se lleva cena. No tiene, se lo lleva cena. Se lo a cena. cena. Se se está se un salto, a un, salto, a un, salto a un salto de la victoria. Hacia la cena, la la seguro, se lo en la Se se lo lleva se, se lo se lo ¡No tiene! Lo Tenemos ganador. ¡No tenemos! Todo ¡Increíble, tenemos. eh! Hey, Hacer una sido pequeña Michael. pista extra y es que justo he arreglado un, una cosita que estaba mal, que he puesto aquí unos bloques, pero bueno, igualmente ya lo había visto. ¡Ah, ha puesto unos bloques! La, la fácil no, la no, la porque la estaba mal, todo este la tiempo esto estaba, estaba mal, estaba mal, estaba mal, estaba mal, no estaba alineado. Por, por eso Sonic se cayó antes. Ah. Bueno, chicos, pues aquí tenemos a nuestro ganador. Ahora a continuación, darle su premio. Mi te de enhorabuena a Muchas gracias a todos por participar. También muchas gracias a Akartcraft.es por costearnos este evento. Tenéis el link del servidor en la descripción que está muy, pero y que arriba, es muy ¿no? bueno. Que todo Skyward es muy Battle y de vez en cuando juego por ahí y eh, oye Esparta sigues teniendo que estar no, tan en medio después es de todo es que has vuelto a hacer el trono muy pequeño mira, a ver si hemos demostrado que estas dos personas pueden hacerse un guay pote aquí anda, fuera, fuera, eh, fuera. no pueden, mira fuera, a tomar por fuera, saco a tomar oye, por, toma por saco tú!